¡Ande, a comer! ¡Uf! Creo que me comí otra ración ¡Ya! Yo podría comer dos raciones como poco ¡Tiene más hambre! <risa> ¡Pero si son dos bolas gordas de pelo! <risa>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 está a ganar esta ronda? ¡Sí, papi! Tengo un plan perfecto para ganar a la persona de Mimi. ¡Yo primera! ¡Yo primera! Solo te queda una ronda para ser la ganadora absoluta! ¡Sí! ¡Yo primero la primera. ¡No! ¡No puedo pasar! ¡Ese agujero es muy pequeño! ¡No vale! ¡Marta no basta! <risa> ¡Venga, Mimi! ¡Ánimo! ¡Vámonos, no Chuche? ¡Que no, que no! ¡Que no, que po! ¡Venga, va! confía. ¡Vale! No.